Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube ¿Cómo se ve todo bien? ¿Correcto? ¿Se ve todo joya? Sí, esperemos que sí Bueno chicos, hoy tenemos eh, un... vamos a hacer un mini análisis de lo que es este um, 50B Bien, este vehículo es el último de la rama francesa de los autoloaders De los autocargadores que viene la rama del bdrg g 1 de tier 5, después viene el ARL 44, de tier 6, este tanque que la verdad está bueno, pero hay que tener mucho cuidado, porque es un tanque que es, tiene la denominación de pesado, pero no termina de ser un pesado al uso, digamos, eh, lo que sí puede sacar un poquito de ventaja en lo que tiene que ver con el tema de la durabilidad, o sea, los puntos de vida que tiene, pero eh, no te enfrentes de manera directa con un KB2 con tu ARL, Digamos, versus un KV-2 Si ves un KV-2, tómatelas Volá de ahí porque te va a meter una explosiva Y te va a volar exactamente de un tiro eh, Te lo digo por experiencia propia Lo he pasado y me he agarrado Los pelos Y me, me he quedado pelado casi Así que dicho lo dicho eh, Seguimos con el m 445 de Tier 7 Un tanque que pff, A mí la verdad No me gustó mm, Lo pasé sin pena ni gloria, lo pasé lo más rápido posible porque la verdad es que no me gustó para nada me gustó mucho más el ARL y mucho más el BDR, el B1 la verdad es que ni me acuerdo, creo, ni los jugué a estos tres, no me acuerdo pero lo que tiene que ver con el AR si sí me le gustó, tenés que tener mucho cuidado yo le puse el cañón que pega 200 y pico el... de... creo que uno de estos dos le había puesto no, este le había puesto, el 90 milímetros este ni lo desbloqueé este es un gran cañón está bueno, está, está muy bueno pero tenés que tener en cuenta que eh, te vas a enfrentar versus tier 8 Y es un tanque muy muy blando Cuando te enfrentas con tier 8 directamente te vas a Tanto este como este, los dos tenés que usarlo como si fuera un falso pesado O sea, una segunda línea En realidad toda la línea hay que usarlo como falsos pesados 50-100 Una bestia, básicamente una bestia eh, Es una locura el cañón que tiene este vehículo Eh... ...tenés un tiempo de recarga de unos 45 segundos más o menos con el 50-100... Eh, ...pero pensá que pegás unos 300 más o menos y tenés 6 proyectiles en el cargador eh, con el último cañón. Si no tenés eh, el otro, digamos que el tiempo de carga es menor, pero en vez de pegar 300, pegás 240, ¿bien? Eh, y estás recargando más o menos en unos 33 segundos, 32 segundos más o menos... Y en este termina siendo unos cuarenta y pico, unos 46 más o menos con ventilación, hermanos de armas y comida. Eh, Van gustos. La verdad que el, el cañón que le Salvo el primero, el cañón que le puedes meter es el que más te gusta. vos, básicamente. Eh, en este pegás un poquito menos, penetrás un poquito menos, en este penetras un poquito más, tampoco es que mucho más. Eh, la dispersión es de 0.36, supuestamente en realidad termina siendo unos 0.39 reales. Eh, el tanque no es preciso a largas distancias, eh, es un emboscador, básicamente como toda la línea. Después tenemos el 50-120, que básicamente es lo mismo, pero en vez de tener eh, 6 proyectiles tenés 4, pero en vez de pegar 300, pegás 400, digamos. o sea eh, Y el tiempo de recarga es de 35. Es más o menos todo lo mismo Este le pasé lo más rápido posible Y me fui al 50B Este es un tanque que la verdad me costó Bastante, agarré la mano Me costó mucho eh, Porque Porque es, es muy difícil, la verdad que en Tier 10 Es un vehículo bastante, bastante complicado De usar, porque tenés gente que, que lo Que lo conoce y, y las artes cuando te ven Básicamente esos pollos, fíjense que acá lo usé eh, más o menos me está costando un poco Usarlo, pero Acá hice 3500 de daño 3459 eh, Después vengo sé, Tenemos un par acá, no sé cuántos hice Pero bueno, me la pasé jugando Paso montañoso en esta, no sé cuánto hice, la verdad no me acuerdo 4097 Bueno, por eso, o sea, más o menos vengo manteniendo Ese, ese rango de daño Entre unos eh, 2700 Más o menos, y unos 4000 Y monedas Vengo haciendo eso de daño por partida. ¿Y qué podemos decir en sí del de, de, de análisis, de este mini análisis que le vamos a hacer a este tanque? Es un pequeño homenaje que le vamos a hacer. Vamos a tratar de ir haciendo así eh, análisis para que ustedes puedan ir eh, viendo, digamos, si quieren sacar un tanque, si les gusta. Bueno, este vehículo eh, directamente ya cuando lo conseguís es élite, es decir, no tenés que desarrollar ningún módulo. Lo compras y directamente lo utilizás. Lo que te recomiendo es que le vayas pasando la tripulación del 50-100 al 50-120. Y después al 50-B es lo mejor que puedes hacer. Y, ¿qué podemos decir del tanque en sí? Bueno, tenés un daño promedio de 400. Una penetración con AP de 2.57. Una recarga de 26.78. Yo lo tengo con comida. Y esto, sinceramente, no sé por qué tengo los chicos. Tendría que haber metido a los grandes, sinceramente. Pero bueno, no importa. Eh menos 10 de depresión, esto lo que está bueno es un tanque que pensá que vas a poder asomarte por una loma, no utilizándolo desde una primera línea jamás, pero sí que vas a poder asomarte por alguna lomita, lo que fuera y asomar esta torreta y pegar pensá que la torreta podés llegar a sacar algún que otro rebote si tenés un poquito de suerte en el chasis si tenés mucha suerte podés rebotar, pero es un tanque de papel, bien un tiro de la artillería mínimo te va a sacar 300, 400, mínimo De ahí para arriba, pero por más que te pegue, que no te pegue Que sea un Arty de Tier 6, Tier 7 Todo te hace mucho daño, todo, todo Y eh, en los tanques normales te hacen daño por supuesto Porque tenés, pensá que tenés un blindaje de 170 de chasis Y es blandengue Y 100 en la torreta O sea, si te cae un tiro, una, una, un tiro del la arti en la torreta Sos pollo porque me han llegado a sacar unos 1500 eh, de daño más o menos entre el daño más la prendida fuego, el fuego que me salió después del motor. Un quilombo me hizo la Arti. Así que traten de estar lejos de las artillerías, chicos. Bueno, tenemos 4 proyectiles en el cargador. 2,5 entre proyectil, eh, proyectil y 26,78. 2 es el tiempo de apuntamiento. Yo lo tengo así. Es la configuración que más me terminó resultando, por lo menos a mí. Eh, tengo tres habilidades, yo lo tengo con hermanos de armas Esto sentido, reconocimiento Después tengo la habilidad en el operador de radio También la de conciencia de la situación Para tener un poquito más de visión Fíjense que llegamos a unos 460 metros Es un vehículo que ya te digo, es un falso pesado si ves un vehículo de este, si ves el 50B en tu partida, no le exijas, no le empieces a putearlo y a decirle, che loco, anda a primera línea porque sos un pesado y... porque no te va a dar bola, porque no tiene que estar en primera línea, porque este vehículo en primera línea no sirve para nada. Bien, cualquier vehículo que te llegue a agarrar con una explosiva, te vuela automáticamente, te llegue a agarrar un, no sé, lo que sea, con una explosiva y te juro que te va a sacar un 70% más de daño de lo que te sacaría con una munición AP o APCR. Bien, por ejemplo, un 100 un Jetpunk e 100 tiene una explosiva. Porque sabe que estás ahí, ya te, te spotearon y vos seguís saliendo, no sé qué. Te clava una explosiva, te va a sacar unos 1.400 o 1.300 seguro. Pero bueno amigos, básicamente eso. Eh, Alcance de señal 853, una muy buena señal. Yo ya te digo, lo equipé con eh, estabilizador vertical, con la ventilación y el cierre de retícula. Recordá que es un autocargador no le podés poner barra de carga. Yo te recomiendo que le pongas la comidita También para minimizar la velocidad del apuntamiento fíjate que reduce en 0.09 Y encima te da más, eh, más rango de visión bien Mirá que te suma unos 20 de rango de visión Es un montonazo Igualmente no estaría mal No, digamos, no es obligación llevar la, el café fuerte Para nada, pero bueno, está, está bueno Después le puse lo que es marcha suave también para poder reducir un poco la dispersión que tiene el, el, el cañón y disparo instantáneo, que es básicamente cuando vas moviendo el cañón de un, o la torreta, mejor dicho, para que no se abra tanto la retícula y puedas eh, frenarte y tener la posibilidad de, junto con lo que es el estabilizador, más el cierre, más el apuntamiento, mejor dicho, más la ventilación, poder ser lo más preciso eh, posible. Pero bueno amigos, dicho lo dicho, vamos a darle una batallita. Eh, si tarda mucho en agarrar batalla, lo corto el video y después lo, lo vuelvo a poner, porque no, quiero, no los quiero tener tres minutos acá. Dicho de paso, de paso, voy a decir una cosa, hoy es mi cumpleaños, estoy muy contento. Muchas gracias a todos los que me han deseado muy feliz cumpleaños, Nando, me han dicho. Así que nada, en serio, de verdad. Muchas gracias por desearme este feliz cumpleaños. Abajo tienen <coughs> los links de donación. Ah, Mentira, mentira. Es un chiste. Buenísimo, ahí agarro. Ok. Autopist. A ver, ¿cómo les recomiendo yo que lo usen este vehículo? Bueno, básicamente como un sniper. Bien. Eh, como un sniper. Así nomás te lo digo. Tienes que ser un vehículo... Así como te lo digo. Sniper, snipeando Snipeando porque... Bueno, sí. No hay apuro Nosotros no tenemos ningún apuro por el momento eh... Bien Vamos a ver qué pinta el EBR por ahí. Espero que vaya bien, porque por lo general siempre grabo las, grabo las replays. Y el procesador no labura tanto, pero vamos a ver ahora. Mostraré a ver si el EBR va a pintar algo por ahí. Si no cualquier cosa tenemos la posibilidad de ir a la ciudad. Eh, lo pasa a la ciudad que va a ir el T10, el M103, no hay mucho más que vaya. Sinceramente os lo digo... Tenemos a ver eh, una, una artisola, parece que ha fallado todos los tiros, hemos fallado todos los tiros. Me deja tranquilo saber que hay un solo ligero y que está de aquel lado Con lo cual me puedo mover un poco más libremente por este lado Tampoco tan libremente, pero un poco más por lo menos Fíjense que tiene una excelente movilidad también lo que es el vehículo en sí Tenemos una velocidad, recién estamos yendo a unos 60 y pico kilómetros por hora Entonces fuimos a ver de aquel lado qué onda, a ver si podemos pegar el tinito hay un T30 no tiramos el tiro, se lo invocamos Segundo tiro, se lo invocamos Se salvó de casualidad Y lo que tiene este vehículo es que mira, fíjate, ya no, no hicimos nada Y vamos 811 de daño Espero poder cumplir con la meta Y más o menos llegar a lo que dijimos Unos 3000, 4000 de daño Vamos a ver, vamos a ver, la verdad es que no lo sé No prometo nada 5, 5, 5, La FD 4005 destruyó al 257? La FB4005 ¿Y dónde está, brother? La FB4005 debe estar donde... Debe estar donde está Para mí, yo creo, donde está el T-30 Más o menos Con este tanque van a tener que tener mucha paciencia, chicos. Mucha paciencia. Hay que ser pacientes. Se los digo yo, que soy una persona muy paciente. Ahí está el T-10, que se la clavaron. Parando. Hay que tener mucho cuidado si cruzas ahí. Estoy seguro que está la 4005 ahí. Maqueamos si podemos. ¡Ay! Me faltó. Fíjense como les dije. Ah, está la 4005, qué lindo. Ay, si sabía me le tiraba directamente al t 57 pero me lo comía de una me lo farmeaba completo me spotean qué queda? Uh, el FB4005 que no es lo mejor que nos puede pasar en la historia de la humanidad el T57 que está cargado pero tenemos más vida así que me lo voy a farmear si puedo esperen que termine 4, 3, 2, 1 fuimos me encanta que me rompa la munición de una Segundo tiro. Perfecto. Eh, es así. Yo sabía que me lo iba a comer, pero... pero bueno. El Tito 4 me quiere venir a buscar a toda costa como si no vieron mañana. Me parece muy bien. Ahí está el T30. Perfecto. Ahí está, el Tito 4 disparó. Me voy a poder comer un tiro del Tito 4. Pero le apuntamos tranquilamente. No, perfecto, aquí corto, ya está. Pará, aquí me está chocando. Es, me está chocando. no te voy a matar. Perfecto. ¿Qué hacen, chicos? Tranquilos. Están como locos a las chicas. Vamos a ver si le podemos pegar un tirito más ante el TNP. No le podemos pegar ni tirito más. Bueno, vamos 2914. Fíjense que... Um, yo no, voy el primero que vaya al DP que tiene, está completo Además estamos recargando Estamos relodeando 3.300 Como les dije chicos, más o menos eh, Entre 3.000 y 4.000 Más o menos siempre andamos por ahí Decí que no le pudimos pegar, no le pudimos pegar esa Si no, eran 3.600, 3.700 Rondando los 4.000 Casi mm, de daño eh, estuvimos ahí nomás, la verdad que estuvimos ahí nomás Uy, un, un rompí todo casi más o menos eh, bueno, pero básicamente se usa siempre así chicos, o sea no en una primera línea fíjense que éramos top tier, entre comillas porque había tier 9 eh, y no podés usarlo porque si bien tenés eso de que podés llegar a rebotar algún tirito que esto que el otro y además el TDP me movió, me hizo rebotar el tiro contra el Tito 4, que también tenemos que habérselo pegado, o sea Tuvimos un poquito de mala suerte, pero tranquilamente tenemos que haber llegado a los 4.000 de daño. Hubiésemos salido top tier, eh, top damage, top daño, digamos, ¿no? Eh, entonces, eso es lo que digo. Este vehículo se usa así. Por lo menos lo uso yo así y se los recomiendo que lo usen así ustedes. Eh, digamos, en el sentido de... de de usarlo así de carroñero, de, de buscar el momento. Bueno, por ejemplo, el Tito 4 lo disparó. Bueno, voy y me lo, me, lo, me, lo, me lo farmeo. Voy, lo busco y me lo farmeo completo. O por lo menos les trato de matear todo el cargador. Eh, el T-57, sé que había tirado. Bueno, trato de ir. Como te digo, somos de papel. Podés llegar a rebotar. Fíjate que rebotamos un par. Porque a veces entre el apuro y que esto, que el otro, que pum, que pan. Bueno. Podés rebotar algunos, rebotamos de hecho 1100 creo 1150, fíjate que no estaba mal eh, Pero bueno, tuvimos Un poquito de suerte también, ¿no? Esa es una realidad Y siempre más o menos Ya te digo, trata de usarlo así trata de, en cierta forma De snipear, trata de usarlo de de, de de Así como siempre, ya te digo, de garrón De ir y dar la puñalada por la espalda No vayas nunca de frente No vayas a primera línea con este tanque Porque no te podés enfrentar Prácticamente a nadie porque cualquier tier este te va a hacer pelota, digamos, ¿no? Entonces, así vas a sacar eh, mejor rendimiento. Vas a, sa vas a hacer buenas partidas. Y eso es el fin de este canal, de que vayas mejorando y demás. No soy ningún pro, ni mucho menos. Eh, soy un jugador normal, pero que más o menos le agarré la mano a esto. Y sé cómo jugarlo para poder hacer entre 3.000 y 4.000 de daño por partida. Más o menos. Obviamente hay partidas que me salen malas y hago, yo qué sé, 1.500 y... O a veces arrasan con un sector, ya te digo le bajo un, el cargador a los que vienen y chao, listo, adiós tengo que recargar en, en no sé, en 26 segundos y no, no me da porque trato de esconderme de irme a una punta, lo que sea y no llegas pero bueno chicos, básicamente eso, fíjate que el DPM está bueno, 2800 no está mal, el tiempo de recarga es muy, muy cortito, o sea en 26 segundos, te, o sea, te diste una vuelta a un edificio, por ejemplo, hiciste pum pum pum, bueno, te queda uno ese no sabe qué hacer, qué te conecto Apetás la C, recargaste, te das una vueltita, volvés para que despintarte un poco, para que no sepan que estás justamente ahí, y y volvés ya cargado con los cuatro proyectiles, porque nunca sabes quién te puede aparecer, si bien más o menos tenés que tener, siempre mirar el minimapa, para tener una conciencia de la situación, de lo que está pasando alrededor, eh, entonces, y además otra, perdón, otra ventaja, me interrumpo a mí mismo, otra ventaja que tenemos con este vehículo, es que tenemos buena movilidad, fíjate, Potencia específica 19 con 14. Bien. Es la movilidad de un medio. Un pesado ronda los 13, los 14, los 15 incluso. Un pesado más o menos ligerito. Salvo el 277, bueno, que es una bestia, pero digo... Este se mueve realmente como un medio. Y tenés que usarlo como tal. usarlo como un medio, como un progueto. Un, un emboscador. Es esto. Justamente esto. No es un tanque de primera línea. No es un tanque en el cual puedas... Eh, enfrentarte cara a cara Además no te conviene estar ahí tampoco Porque eh, es un tanque Que al no tener blindaje todo el tiempo sufrís Fíjate que me hicieron munición Y me hacen siempre algo O munición, o te rompen la radio O te matan al comandante, o te matan el artillero O al conductor, siempre Porque como no tenés blindaje, todo te penetra Y todo te duele, todo te lastima Te lastima mucho Entonces, por eso les digo Lleven los botiquines grandes, si pueden Recuerden que Actúan de forma pasiva, el botín grande, por ejemplo, en este caso actúa de forma pasiva, menos 5 a la duración del aturdimiento y más 15 a la protección de la tripu contra heridas y lo mismo con el kit de reparación grande, más 10 a la velocidad de reparación, o sea, te ayuda, aunque no lo uses, si tenés una buena tripu, con... en mi caso no es tan buena, tengo tres habilidades nada más, creo que una buena tripulación tendría que tener por lo menos dos habilidades más, una de ellas tendría que ser reparaciones seguro. Porque acá en este tanque lo vas a necesitar seguro. Y otra de las cuestiones que tenés que tener seguro también acá es bomberos experimentados. Porque ya te digo, las artes te llegan y te prenden fuego al toque. Bueno amigos, no lo quiero hacer muy muy largo tampoco. Es un mini análisis del 50B, de lo que de la línea que lleva este tanque. Usalo como te dije y te va a ir bien. Eh, yo lo llevo así con AP-16, 40 PCR, cero explosivas. Porque la verdad es que tirar un cargador completo de explosivas... Lo llevé, he llevado 4 por las dudas, pero la verdad es que no lo usas nunca. No lo terminás usando nunca. Siempre usas o la P o la PCR, depende de cómo venga la partida. Yo eh, quiero empezar a marcar este tanque, así que utilizo a PCR. No es necesario, la verdad que me gusta más la munición a PCR por la velocidad con la que sale el proyectil. Eh, pero también es verdad que se gastan muchos créditos y tal vez un poquito innecesario es a veces. Bueno amigos, listo, no quiero molestarlos más Gracias a todos por, lo, por, por estar ahí Llegamos a los 5000 suscriptores Muchísimas, muchísimas gracias Tenga paciencia, estoy hablando Con la gente de Wargaming todavía Para ver qué cosas nos van a dar eh, Estoy esperando que me pasen básicamente Un, un listado de unas cositas eh, Y ya vamos a estar Haciendo los sorteos Con las cosas que nos van a regalar La gente de Wargaming por los 5K de subs, así que nada Infinitas gracias como siempre les digo, abajo tienen los links de donación. Si, si valoran lo que hago, si les gusta, si la pasan bien, si se divierten y demás. Eh, lo tienen todo ahí abajo. Y bueno chicos, nada, básicamente eso. Espero que... Che, me veo naranja, no sé qué anda. Espero que eh, la hayan pasado bien. Aunque me vea naranja. Un saludo grande y nos vemos en la próxima. Hoy es mi cumple, salúdenme, no sean malos. Chau chau.